Eh, ¿Cómo es que es? ¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? Voy a seguir contestando preguntas relacionadas con la manera de hacer los incrementos, eh, los reajustes. A los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Eh, ya había empezado a hacer este eh, estas respondiendo estas preguntas que como mencioné se derivan de un video que el cual se los dejo por aquí, que fue el primer video del año 2020, para que por favor lo revisen y me dejen sus opiniones al respecto. Aliado estratégico nos hizo esta. ¿Qué pasa? Se si alquilo un apartamento en el mes de enero del 2020, donde la administración no está incluida dentro del precio del Canon, pero como se sabe, en la asamblea de marzo del 2020, incrementarán el valor de la administración. Quisiera saber si el valor del incremento lo debo asumir. Y si lo debo asumir, pero en la asamblea deciden que sea mayor del 3.80, este impacto lo debo costear como arrendatario. Ah, él es arrendatario. Ok. Son dos preguntas en una y la primera pregunta es desde cuándo un arrendatario tiene que asumir el incremento que se fije en la asamblea de copropietarios que normalmente se hace en los primeros tres meses del año y no necesariamente tiene que ser en el mes de enero y si sí, señor arrendatario tienes que asumir esos incrementos. Obviamente, no es posible asumirlo en el mes de enero porque para ese momento todavía la Asamblea no lo ha fijado, pero en marzo lo más probable es que la Asamblea determina que el incremento o el reajuste de las cuotas de administración sea retroactivo hasta el mes de enero. Si llegara la Asamblea a determinar que el reajuste de las cuotas de administración son superiores al 3.80, si ese impacto lo debe costar el arrendatario. Si la Asamblea determinó que el porcentaje del reajuste es superior a lo que uno se referencia con el IPC, al arrendatario le tocará que asumir ese reajuste. Vale la pena detenerme en este momentico para aclarar algo. Algunos medios de comunicación están asociando que el incremento del IPC o el valor del IPC es el que se tiene que tomar como punto de referencia para los reajustes de las cuotas de administraciones y no necesariamente tiene que ser así. Que me corrija la doctora Diana Carolina Ruiz, que es la dura en propiedad horizontal y por aquí les dejo el canal para que se suscriban y la sigan a ella, el reajuste de las cuotas de administración mmm, depende solo y exclusivamente del presupuesto juicioso que ese administrador haya presupuestado de lo que cree que se va a gastar durante ese, ese año. Y ese valor puede incrementar muchísimo más el, un, que el 3.80 que es el valor del IPC. El IPC no afecta necesariamente el valor de la cuota de administración. Sin embargo, puede ocurrir que haya una copropiedad que tiene excedentes y dice no vamos a incrementar mucho, ya dentro del presupuesto el presupuesto se cubre con los excedentes pero para mantener como un nivel de ingresos entonces vamos a incrementar el IPC puede llegar a ocurrir que una copropiedad haga ese tipo de reajustes pero no se referencien en el IPC como el valor con el cual se tienen que reajustar las cuotas de administración, en conclusión las cuotas de administración aumentan dependiendo el presupuesto que se apruebe en la asamblea de copropietarios y adicionalmente es retroactivo y en ambos casos, para la retroactividad y para el valor superior al IPC, el arrendatario que esté ocupando el inmueble debe asumir dichos reajustes. Bueno amigos, hasta aquí este video en el que respondimos esas preguntas que nos formuló Aliado Estratégico que es un arrendatario. Vamos a seguir haciendo videos en los que respondo a las preguntas que me han formulado ustedes relacionadas con el video inicial del año que tiene que ver con el incremento del IPC. Por el momento te invito a que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones, me sigas en Instagram, déjame tu opinión en la cajita de comentarios. Si tú tienes mmm, un caso en particular y necesitas hacer una consulta, es así por favor. Haz las a través de www.derechoinmobiliario.co. Por el momento eso es todo y nos vemos en el próximo video en Derecho Inmobiliario.